bere zurrezola, bera da filosofia saileko susendaria eta, bueno, gaur egun eh, kampusean dauden ikertalden artean, ba, eh, badago bat eh, gure arloan oso esanguratsua dana eta eta denbora gutxirekin eskatu diogu zerbait oso salia. eta da, eh, erratsaldeak eman duena laburbiltzea. Beraz, Jon duzunean atrilla zurea da. Verás, eh, John nos va a dar la réplica a la réplica, eh, intentando crear una especie de ciclo de feedback eh, eh, rápido en, en, esta, en esta sesión. Bueno, a Rachel León, el sematario. Eh, es que Ronetan este templo eh, de Asco pasa tuco, eh, Bueno, mientras Antonio y Escartú Bardiot, atacan a Ronetan esta es la de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia de Esta historia de la de la historia de la historia de de la de la la historia de la historia de la historia de la bueno, hay personas que van y van en las es eh, artuta, es ¿eh? Oso personas y veré si a raro bates. ¿eh? Esta persona ya ni frinzu, hay sango balizbesalas. Ya seas que enfeñan, eh, ni da o que dan lana. Descada nada, bost ja, bost de dos seis. Hay hart saye, persona y va a saco es. Usted es contracuada con tú es. ¿eh? Bueno, eh, le tengo le tengo parte de aquí eh, Estaba diciendo que me toca improvisar aquí ahora. Eh, y que es una situación un poco difícil, pero voy a intentar eh, seguir las, la solicitud que me ha hecho Antonio de hacer un, una especie de relato de, de lo que está planteando aquí. Tengo ahí el tiempo que me, que me ayuda para concretarme y es, me bueno, voy a intentar, por un lado, eh, retomar algunas de las ideas que me centrales de de la presentación de Carlos, eh, que por cierto ahora es el momento de decirte muchas gracias por esa presentación, que me ha dado el doble de trabajo, no he podido solo escucharla eh, disfrutando y atendiéndola, sino teniendo que intentar eh, ver cómo repetir algunas cosas sin ser repetitivo, eh, y después intentaré también re recuperar algunas de las cosas que habéis dicho aquí eh, mis colegas de, de la universidad, y después, bueno, no sé cómo podremos cerrar, Antonio, eh, pero alguna cosa sí. Eh, de, de la presentación de, de Carlos, y para intentar ser breve y, y conciso, yo eh, destacaría cinco puntos y después un sexto que une con, con la siguiente parte. ¿no? Y en ese sentido, puedo decir que la charla, además de, o la presentación, además de ser eh, muy informativa, yo he aprendido un montón y ser muy clara y, y, y sugerente e inspiradora, eh, en cierto, señor también ha mucho mi trabajo porque es una, ha sido una charla también, una presentación muy, muy bien estructurada, muy clara, ¿no? de la que yo creo que se podemos sacar claramente cinco puntos eh, que nos llevan a, a entender cómo pueden funcionar esas misiones. ¿eh? Y es cinco puntos que nos obligan a cambiar eh, nuestra forma de, de ver muchas cosas y que son la interdisciplinaridad, eh, el que las acciones tienen que ser transformadoras es, ...verdaderamente transformadoras, que el planteamiento tiene que ser sistémico, que tiene que haber alguna forma de acelerar los procesos eh, y también tenemos que pasar eh, a un planteamiento más de tipo heterárquico. Eh, ahora, eh, voy a decir, bueno, en principio, la interdisciplinaridad, no voy a descubrir ningún secreto diciendo aquí la importancia que tiene... Eh, y, además, la, inter, la interdisciplinaridad, tal y como presentaba Carlos, en términos, entre saberes, pero también entre sectores, ¿no? que es una cosa que es, eh, muchas veces no, no se repite tanto. Lo, ya lo ha explicado él, aquí yo simplemente voy a indicar, y también ha salido en las presentaciones posteriores, la dificultad de la interdisciplinaridad. Es decir, la decimos, eh, está en todos nuestros mandamientos, todos nuestros criterios. Es verdad que se está empezando a implementar en las diferentes agencias e instancias de evaluación de la investigación, tanto de resultados ya obtenidos, eh, sexenios, de reconocimientos, todo tipo, como a futuro, proyectos, propuestas y demás, pero siempre resulta muy difícil concretar la interdisciplinaridad, hacer que se valore, y en última instancia todavía cuesta mucho ahí y tenemos que ver que no es lo mismo unir diferentes disciplinas que colaboren entre sí, que es una forma de entenderla, y no me en definiciones y terminológicas, si eso es multidisciplinaridad o no, pero es una forma de entender la interdisciplinaridad, que haya diferentes disciplinas que, que interactúen entre sí, que colaboren, cada cual aportando eh, lo que tiene, lo que, lo que viene de su, de su disciplina. Y en eso, más o menos, ya vamos avanzando y sabemos cómo hacerlo, porque siempre tenemos el punto de... de, de de tranquilidad o de seguridad posterior, que es nuestra disciplina, ¿eh? y sabemos de ahí cómo aportar. La verdadera interdisciplinaridad en la que no partimos solo de nuestra disciplina es lo que nos está costando, y yo creo que es lo que Carlos y todo lo que nos ha prestado Carlos nos demandaba. Entonces, sí, interdisciplinaridad, pero pensamos que no es eh, simplemente el unir diferentes disciplinas. Y después me parece muy importante el insistir en el aspecto de la transformación. ¿no? Estamos hablando bueno, todos estos días, estos tres días de Congreso, de gobernanza participativa, gobernanza colaborativa, diferentes formas de, de, de, de abordar ya eh, los retos que, a los que nos enfrentamos, pero tiene que ser siempre y cuando que lleve a la transformación. Es decir, en sentido, no tiene ningún sentido que nada de esto que se plantea o nada de lo que se está diciendo también después en la mesa redonda sea para seguir haciendo lo mismo. ¿Eh? O que sea para hacer algo diferente, pero con las mismas estructuras que teníamos antes. Y yo creo que también la, el, el, el insistir en la idea de la transformación en la presentación de Carlos eh, nos tiene que hacer… Es reconocer que tenemos que hablar de algo que tiene que ser diferente, eh, tanto en lo que, eh, cómo respondemos a los retos, como cu cuál es nuestra organización institucional, administrativa, de la universidad, de cómo lo abordamos y qué tipo de eh, recursos y administraciones y forma de incluso entender la participación eh, tenemos que tener, eh, es decir, que sean eh, verdaderamente eh, elementos que nos permiten eh, transformar. Y eso es muy exigente eh, eso es muy exigente porque exige a las instituciones, nos exige a nosotros y que también a otros entes como corporaciones económicas y demás. Y en este sentido, dentro de este elemento de la transformación, quería hacer una pequeña mención porque hace poco tuvimos la suerte de de, de atender a una presentación de, de UNEI Pascual en, en nuestra facultad eh, cuando nos vino a presentar el eh, bueno el, el informe eh, de los valores eh, que ha hecho el, el IPVS eh, el Value Assessment eh, de la valoración de los valores eh, que están implicados bueno, digamos, en todo el trabajo del panel eh, de cambio climático y hay todo un trabajo sobre cómo valorar cómo evaluar los valores, perdonado la, la, la redundancia, no era, no era intencionado eh, que nos hace pensar en que si no transformamos de verdad si no cambiamos los valores, eh, no vamos a solucionar ningún tipo de, de problema que tenemos enfrente. El tercer aspecto también es el del pensamiento sistémico. ¿no? Que estamos, eh, tenemos que ir más allá de lo, de lo incremental, eh, tanto en cuanto a que sea eh, eh, en sistemas o también en el sentido de que no sea de que sea novedoso o que sea diferente, pero tenemos que tener en cuenta también que estamos muy acostumbrados y es lo que sabemos hacer muy bien en trabajar en sistemas lineales, ¿no? en sistemas no sistémicos, en trabajar en sistemas eh, de, de causalidad, monocausalidad o, o, o pocos elementos causales, con pocos factores. Eh, el hablar de pensamiento sistémico, de nuevo, eh, es una cosa que nos obliga eh, a pensar de otra manera eh, y eso ya eh, en systems thinking y demás, a fin y al cabo, no es casualidad que ya... Desde hace muchos años eh, el movimiento de la ciencia de sistemas propuso este tipo de, de, de perspectiva, pero es muy difícil concretarla eh, y hacer que sea algo real y concreto. ¿eh? Sí, lo pudo proponer en los años 30 y 40, pero después eso, ¿en qué se ha concretado? Y ese es un reto y una demanda que seguimos teniendo. El que el pensamiento sistémico no sea algo superficial, ¿eh? que simplemente eh, considere un conjunto, sino que tenga en cuenta que ese todo o ese sistema tiene diferentes niveles, diferentes estructuras, tiene que moverse y tiene que ser mucho más dinámico. Entonces, el elemento sistémico es fundamental también. Y después me ha parecido fascinante y, bueno, yo he mencionado también, eh, creo que ha sido. Lidia. Sí, el. Eh, la, la diapositiva respecto al time lag, eh, el, la, la diferencia temporal desde que la evidencia científica y su insistencia hasta la, hasta la resolución, en el caso de que se resuelvan algunos problemas, y la importancia entonces de la aceleración, de eh, sistemas de aceleración, eh, cómo afrontar ese time lag, el, el, el poner mecanismos para que eso no siga siendo eh, un hándicap a la hora de resolver los problemas. Eh, y se veía muy claro ya se ha discutido sobre ello así que voy a voy a ahorrar este, este aspecto de los diferentes casos y cómo puedan ser pero en cierto sentido también bueno el proyecto que ha presentado Antonio al principio el desear también tiene otra voluntad de acelerar otro tipo de procesos el acelerar, es un acelerador de procesos de participación también también eso hace falta acelerarlo ¿eh? Eh, bueno el quinto elemento es el de muy yo le llamo la jerarquía eh, es lo que ha planteado eh, Carlos en términos de Perdón, eh, bueno, de doble sistema operativo eh, y que además también ha tenido tanto, tanto eco en las demás presentaciones y es pasar de una visión de tipo jerárquico, o al menos de jerárquico eh, estático o estructural a una visión que en otros contextos se llama heterárquica, una visión más de redes, ¿no? en el sentido de que haya diferentes, eh, eh, diferentes elementos eh, que interactúan eh, a un mismo nivel, pero a su vez o que has introducido el elemento del control también, eso no obsta para que en algunos momentos algunos niveles tengan que, de alguna manera, ejercer el control sobre los demás y, ponerse, y, y ser y poder implementar acciones, eh, pero eso hace que lo, que lo que no tiene sentido es las jerarquías estrictas en las que no hay ningún cambio de, de posición, quien en un momento dado opera sobre, sobre otros elementos de, de esa red. Entonces, el aspecto de red. ¿no? Y eso, todo ello, eh, entonces, la conjunción de estos cinco elementos, la interdisciplinaridad, la verdadera eh, naturaleza transforma, eh, transformadora la visión sistémica, el poder acelerar procesos y el verlos en términos de redes eh, nos obliga, eh, tanto como ciudadanos, pero también a un orden institucional distinto, eh, para dar una respuesta institucional distinta. Eh, y eso un poco nos une con la segunda parte, la de las, las universidades, eh, el ver qué tipo de misiones, eh, qué tipo de, de, de, de, de actividades eh, puede hacer la, la universidad. Y ahí eso ha, ha estado presente tanto en la presentación de Antonio como en las eh, intervenciones particulares. ¿no? La de la Universidad Común, bueno, igual espero no traicionar mucho lo que queréis decir, pero yo lo he visto como una especie de intermediario en ese, en ese acelerador. ¿no? Un intermediario eh, que, que permita, y eso creo que la propia Anabel lo ha dicho y también Juana también lo ha dicho, eh, que permita aterrizar. Eh, bueno, una de esas misiones de gran dimensión que nos ha presentado eh, Carlos en cuestiones más, más concretas. Eh, y en el caso del ejemplo de, de Antonio, pues serían siete, siete talleres locales eh, muy concretos. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, yo creo que eh, destacaría de los… y ahora paso al segundo, al segundo aspecto, intentar recuperar de las muchas cosas interesantes que se ha dicho en el panel eh, algunas de las que me gustaría recuperar y conectar si puedo con la presentación de, de Carlos eh, destacaría eh, ya lo, como ha empezado eh, Anabel con el tema de la motivación ¿no? el, tema, el, el aspecto de la motivación eh, como, un, como un elemento fundamental eh, pero una motivación ya decir, intrínseca, pero también aquí estamos hablando de que otro tipo de motivación eh, sin motivación no podemos hacer nada y no vamos a poder hacer ese, esa labor intermediaria de pasar de la universidad eh, a, a, a la sociedad eh, estos grandes eh, objetivos, por ejemplo, del de ODS, de eh, pero tiene que haber un cambio en la forma de motivación. ¿no? Entonces, bueno, ya ella lo, lo, lo ha planteado y yo creo que eso es fundamental. Y junto a ello, yo creo que va totalmente en consonancia la reivindicación de un activismo. ¿no? Es decir, el, el olvidarnos ya de, de esa idea, no solo la... La torre de marfil, sino esa pretensión de que bueno, la universidad no puede entrar en cuestiones concretas, no vaya a ser que entre en discusiones políticas o sociales o económicas, eh, no vaya a ser que tome partido. Eh. Bueno, eso eh, de alguna manera es algo que tenemos que dejar de lado sin olvidar el rigor, como decía, como decía Juana, pero obligándonos a participar en las cuestiones concretas y de alguna manera entrar en los, en los charcos, ya hemos hablado de, de charcos eh, y a la hora de, de hacerlos, ¿no? Junto a eso, la, la apertura que, que planteaba Cristina, ¿no? la, la, la apertura eh, además tanto para adentro como para afuera, ¿no? la apertura tanto entre especialidades, ¿no? sobre todo en un momento en el que la ciencia eh, y el conocimiento está tan especializado, tan atomizado que es muy difícil eh, integrar es muy difícil eh, in, eh, incorporar los elementos que decíamos antes de interdisciplinaridad, sistema eh, pensamiento sistémico y demás, por esa especialización si no hacemos un esfuerzo muy consciente, muy deliberado muy, deliberado, muy de activista y eh, muy motivado para, para integrar eh, de una forma abierta y eh, abriéndonos perdón, eh, a las demás disciplinas eh, y junto a eso eh, la idea de lo, lo, lo engloba todo, del cambio de cultura, una ¿no? innovación cultural. Esto no se puede hacer con la misma cultura. Eh, tiene que ver con lo que decíamos antes de que tiene que ser transformador. Con las mismas formas de hacer las cosas que teníamos antes, no vamos a poder hacer eso. Eh, por lo tanto, motivaciones diferentes, eh, activismo, reivindicación de los valores subjetivos, eh, aportu, apertura hacia, lo de, hacia dentro y hacia afuera y el cambio de cultura es fundamental para poder... Eh, hacer eh, lo que de vez en la presentación de Carlos veíamos y que todos aquí al menos estamos convencidos de que la universidad tiene que intentar hacer esa labor intermediaria. Pero además, no solo que tengamos que hacer esa labor de intermedio, sino que hay casos concretos. ¿no? Y también hay, no, no quería dejar, aunque tenga, que gastar un aunque tenga que emplear un minuto en ello, en recordar los, los casos que se han presentado aquí de proyectos y acciones que ya se están haciendo y que además yo creo que conectan directa y explícitamente con algunos de los elementos que, de, que he querido rescatar de la, o que he querido destacar de la presentación de, de Carlos. Y es, eh, yo tampoco lo conocía, eh, me parece fascinante el proyecto de, de la clínica jurídica, ¿no? esa idea de cambiar el derecho eh, a partir de casos reales que claramente conecta con la idea de transformación que nos estaban presentando y que he dicho antes. ¿no? Es decir, ese tipo de cosas eh, no vamos a poder seguir adelante si no cambiamos también las estructuras jurídicas, por lo que tú misma dices, si no van a impedir muchos de los cambios. Entonces, eso conecta con la transformación la economía circular. Llevamos muchísimo tiempo oyendo a hablar de economía circular. Vayamos a implementarla. Hay casos de implementación y la economía circular tiene que ver con esa visión sistémica. ¿Eh? La, la economía circular. Es una forma de, de, de ver como sistema un, eh, nuestra sociedad y, y cómo funciona. No podríamos hacerlo eh, si no lo viéramos sistémicamente. Eh, y precisamente la economía circular a lo que se opone es a las economías lineales, ¿no? que no ven esa, esa, esa sistemicidad. Entonces, ¿y en qué caso mejor que en el aprovechamiento de residuos? Eh, también eh, algo parecido con el tema de los proyectos de naturalización del entorno humano, eh, el caso de la charca, pero ahí también destaco la, el trabajo en red ¿no? y la importancia que tiene el trabajar con las escuelas y, y promover la, la educación. Eh, esto tiene que ver con el tema de la jerarquía que decía antes, con no trabajar jerárquicamente, es trabajar en red eh, de forma que se amplía mucho eh, el ámbito y el resultado de esos, eh, de, de esos proyectos, eh, integrando asignaturas, integrando grados, ¿no? precisamente ese trabajo eh, en red. Y, igualmente, eh, en los casos de, que ha presentado Anabel, en los que, y no, no hace falta que lo dijera yo, porque ya lo he dicho ya, conecta con el planteamiento de la interdisciplinaridad que nos ha hecho Carlos ¿no? todos esos trabajos de salud ¿no? en los que se involucran eh, a tantos a, a tantos ámbitos tenemos que nos están poniendo, bajando a la tierra eh, esos principios generales eh, que, nos demandaba, que nos demandaba Carlos eh, de transformación, sistematicidad eh, trabajo en red y, y visión interdisciplinar y bueno para intentar, y si... Bueno, se me he perdido totalmente con el reloj. Vi ¿eh? mi YouTube. Eh, vale. Eh, va. Bueno, eh, si el otro día eh, presenté en, en campus, a, con ocasión del Día Mundial de Filosofía, en el boletín de la universidad, ¿no? eh, algo sobre cómo entender la filosofía como el aprendizaje y el, y el ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? lo hice a partir de una anécdota familiar que habla más simplemente de estudiar filosofía como aprender a pensar. Bueno, pues aquí también tenemos... Igual que, que hemos tenido que aprender a pensar o que tenemos que aprender a pensar, también tenemos que aprender a participar, tenemos que aprender a ejercitar la gobernanza colaborativa. Y eso en todos los ámbitos, no solo las instituciones, sino también los ciudadanos. ¿no? Y aquí iba a poneros algún ejemplo concreto, eh, pero lo voy a, eh, lo, lo voy, lo voy a ahorrar, eh, que sea el ejemplo de cómo se ha aprendido a participar en un pueblo pequeño en Guipúzcoa, y también eso es para decir que Igual que el proyecto SEAR o muchos de los ejemplos que se han planteado aquí, ya hay eh, iniciativas, muchas de ellas en muchos pueblos, en Guipúzcoa. No olvidemos también una cosa que iba a mencionar antes, que la, el tejido urbano, interurbano eh, de Guipúzcoa es muy apropiado para también centrarnos en este tipo de, de proyectos mucho más pequeños. Eh, aquí no tenemos muchas ciudades de más de 50.000 habitantes, dos misiones de otro tipo y aprovechando con cosas que ya se ha trabajado en ámbitos eh, locales, de medio ambiente, de incorporar la cultura a los pueblos pequeños, pero bueno, voy a dejar ahí. Eh. Pero todas como eh, como los versolaris, eh, como decía antes, eh, sea en los campeonatos o en las eh, semifinales o en las plazas no normalmente ellos eh, aparte de que improvisen que es lo que tengo que hacer aquí pero bueno alguna vez que he leído cosas dicen también que tienen que se pasan el tiempo rellenando eh, su depósito de rimas y de ideas gambara betetzen no pasat eh pasatsen eh, para cuando necesiten poderlas sacar no bueno pues yo también recurro a mi mi gambara eh, de, de, de rimas eh, bueno Voy a ahorrar, ya ¿sí? si me conocen saben que siempre voy con los libros de lo que voy a contar, ¿eh? pero, bueno, me he ahorrado un par de ellos, eh, pero pues siempre me quedaré la, la parte final eh, y me gustaría terminar mirando a mi, a mi gambara, ¿no? elegir a un autor eh, que me gusta mucho, eh, una, una, un autor que aprecio mucho, de Rí, de Luca, y me voy a apoyar porque primero voy a tomar una gota de optimismo eh, suya ante la difícil tesitura en la que nos encontramos y tanto reconocimiento de que muchos de estos problemas son casi inabordables. ¿no? Eh, y también ante, bueno, la dificultad de implementar muchas de estas ideas tan magníficas y todas las propuestas que hemos escuchado esta tarde que a veces nos parecen eh, y un poco ha quedado también en evidencia en la, en la mesa redonda que nos pasan por encima, ¿no? Y sobre todo ante la tentación, eh, una tentación bastante fatalista, bastante resignada, que seguro que todos hemos escuchado muchas veces y que viene con un uff, sí, hijo muy bonito todo eso, ¿no? Pero es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en un libro muy bonito que se titula Lo imposible bueno, mejor, imposible, eh, rey de Luca eh, nos dice que imposible es la definición de un acontecimiento hasta el momento antes de que suceda. ¿no? Y para que suceda necesitamos tomarnos muy en serio en nuestra participación. Esta participación tiene que ser participación en un diálogo y tiene que ser algo en lo que eh, participemos activamente. Entonces, siguiendo eh, con otro libro también muy precioso, eh, que es… Eh, los peces no cierran los ojos, un título en fin, que no, no, no puedo describir de lo, lo, lo, lo bonito que es, ¿eh? remora diversos eh, momentos desde ¿eh? su infancia en Nápoles, ¿no? y en, Corinto, en un momento eh, cuenta cómo sus padres estaban cenando con Pratolini, precisamente, eh, aunque eran eh, personas no, no adineradas, ¿eh? pero en la mediata posguerra, y dice, mamá recordaba que en la mesa no se malgastaba ni una sola palabra hablando del fútbol, no es casual, no lo he dicho yo, ¿eh? no es porque estamos ahora, lo ha dicho Henry eh, de, de Luca. Eh, no me gastábamos ni una sola palabra hablando del fútbol o del tiempo que hacía. Eran jóvenes, hablaban del mundo con la buena voluntad amarga de quienes lo habían visto desmoronarse y tienen que rehacerlo. Bueno, tal vez nosotros no lo hemos visto desmoronarse, pero lo estamos casi viendo todos los días y desde luego tenemos que rehacerlo. ¿eh? Entonces, cuando su padre ya no está, más adelante en el mismo libro dice, bueno, ya su padre no está y a él le toca tomar la palabra. Y dice, tomarla es el verbo adecuado a su riesgo, la palabra tomada. He conocido una edad en la que me aferraba y no dejaba que se la quitaran. Entonces, como escritor, su ámbito es la palabra. Y también en la universidad nuestro ámbito es la palabra y el diálogo. Y ser portavoz de quien no la tiene o ayudar a que alguien más la tenga. Entonces, como, tanto como ciudadanos y ciudadanas, pero muy especialmente como académicas y académicos, hemos de tomar la palabra para participar en el diálogo. Pero bueno, dejadme una última eh, nota eh, no tan para complementar esto, es que el propio rey de Luca fue incriminado legalmente por tomar la palabra en un conflicto muy concreto en Italia, de que si queréis ya hablaremos después. Por lo que creo que no debería terminar sin señalar con el rey de Luca la necesidad y el deber también de ejercer, eh, siempre que así sea necesario, la palabra contraria, eh, la palabra contraria, eh, que es también la que nos corresponde, no como escritores, pero sí como académicos. Eh. Gracias e, John, Sue